Tu hermano mayor está a punto de morir. A esa depresión no va a poder sobrevivir. Y es tiempo que tú y yo nos pongamos a pensar. El planeta ha empezado a agonizar. La contaminación está a punto de extinguir A esa generación que hoy empieza a vivir No fijamos ya más que las cosas están bien El planeta ha empezado a morir Se muere sin que hagamos nada. Cada día una especie está a punto de acabar. Pero nada de eso importa al hombre industrial. Casi nadie se pone a pensar ante esta situación. No importa que seas tú Protestante, católico o algún tipo de hindú Eso no importa ya, cuenta más tu voluntad Y el planeta ha empezado a agonizar No creas que hay protección con Carlos Mars O del otro extremo estando en el capital mami se salvará cuando llegue lo fatal Y la capa de son Todavía queda un poco de conciencia en ti Has saudado los dogmas que no te dejan vivir Y aporta tu esfuerzo que de algo servirá Tal vez